El resto de mi vida es para los migrantes, de tiempo completo. Por eso es que yo tengo el tiempo de la vida, para ir a, a recibirlos, para servirlos, para escucharlos, pero también para defenderlos y interponer denuncias penales. El inmigrante. Llegó el inmigrante. Más famoso de todos los Prey dance de Centroamérica, Joshua. en 2006 a la fecha, los proyectos en los que ha estado involucrado el colectivo y, y, y decidimos, a raíz de también los, de todo lo que estaba sucediendo con, con, en, en la prensa sobre denuncias, sobre, sobre violaciones a los derechos humanos eh, de los migrantes centroamericanos, decidimos comenzar un proyecto que se llamara... Eh, que tras tocar este tema eh, nos pareció oportuno además porque somos estamos ubicados acá está ubicado en Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca y, y somos paso obligado, o sea, somos ruta de tránsito de migrantes centroamericanos por, por, por las vías ferroviarias ¿no? que se encuentran aquí y, y, y ese fue el motivo por el cual decidimos eh, invitar artistas sobre todo de video, de foto, de instalación y de gráfica, a residir en, en, en nuestro programa de residencias y, y trabajar desde dando talleres como, como recorriendo la ruta migratoria, eh, en la cual nos apoyamos de los albergues, como el albergue de Ciudad Estepec, en el que el padre Alejandro de pues ha, ha fungido una labor muy especial y muy eh, oportuna eh, abriendo como esos, esos espacios tanto a los migrantes y en este caso a nosotros los, los, los creadores que estuvimos haciendo los recorridos hacia, desde Chiapas hacia la hacia ciudad de Estepec pasando por Arriaga en Chiapas y Cuchitán aquí en el Istmo y, y algunos de los artistas como Katia Orlinsky corrieron la ruta hasta el Estado de México, en lechería, eh, documentando lo, lo, lo que sucede con los migrantes por, en su paso por la frontera sur de México. Me ha impresionado muchísimo esta exposición porque el tema de los migrantes está en las venas del arte, de los artistas. Sorprende ver la capacidad de captación que ellos tienen, su ojo cómo, cómo, cómo pueden percibir diferentes realidades de los migrantes cómo pueden plasmarlas a través del arte pueden expresarlas plásticamente y, y nos dejan imágenes detalles que quizá los demás no pueden ver no han percibido pero que nos la comparten además de una expresión bella esta expresión es un acto de solidaridad muy importante, eh, sin precedentes, en, en el ismo, eh, en donde los artistas, las artistas, se han conjuntado para pronunciarse a favor de, esta, de este sector de la población humana más vulnerable. Entonces, a mí me parece que es un esfuerzo encomiable, y eh, eh, alienta eh, el, el esfuerzo y la lucha por, por defender a los hermanos y hermanas y ¿Qué es inmigrante? No, pues, mira, la, la vida de ser migrante no es, no es como, no es bonito ni es feo, ¿me entiendes? Es entre las dos cosas, uno anda buscando otra vida, mejor, ¿me no No busca, no, uno no busca nada, ¿me entiendes? Que sea de diversión, que uno ande rezando, ¿por porque ande? caminando, ¿no? uno sale con un propósito de su lugar, de su de origen, de donde uno vive sale con Pues estas fotos, bueno, a mí me da, no sé qué, me da un poco de, de lástima al ver lo que quieren luchar al otro lado y luego pues que la gente mire cómo, cómo, cómo está uno en las fotos, cómo, cómo lucha uno, cómo, cómo están las fotos de uno los, que, que uno va luchando y a veces queda queda aquí en el camino que ustedes toman esa foto? pues por en medio de ustedes nosotros sabemos que la gente los mire qué hacemos para deber de luchar y buscar otra vida mejor refleja mucho esta fotografía refleja mucho la, lo que vive el migrante en su paso por, este, por el camino que van hasta, hasta Estados Unidos refleja mucha mucho, mucha tristeza muchos eh, dolores, esas imágenes mucho dolor eh, un niño que veo ahí pues, pues no debería de, de un niño pues migrar, pues se ven así, este, pues impactan pues, una, imagen, una imagen de un niño migrante. Este, es pues, interesante interesante lo que están haciendo me, me parecen bien que la gente se dé cuenta de, de nosotros como migrantes, por qué viajamos. Eh, todo lo que nos pasa en el camino sería bueno que la gente se interesara más cómo vive el migrante en eh, su paso por México que es un martirio puede ser un martirio el México el evento estuvo bastante bien eh, eh, invitamos estuvimos invitado especial al Valle Alejandro Solalinde que es pues, el defensor eh, es uno de los defensores de los derechos de los migrantes eh, con mayor eh, peso ahorita en, en, en, esta, en esta zona y en el país en general él, él tiene, una, tiene todo un movimiento de luchas para los derechos de los migrantes muy importante y, y, y, y, y, y, lo, y él ha estado trabajando muy de cerca con nosotros y él inauguró la, nuestra exhibición este sábado pasado eh, pues acudió mucha gente Estuvo un grupo local que se llama Zonbubicha, que, es, que son, son, es, un, es un grupo de arte, de, de música contemporánea, eh, regional. Eh, y pues hubo autoridades municipales, gente de, de Secretaría de Cultura del Estado, aunque, aunque se juntaron algunos eventos. Eh, <coughs> tuvo muy, muy buena aceptación, creo que va a servir eh, para, para concientizar un poco de la problemática de los migrantes en, en, en el Istmo en particular, pero pues, sobre todo la problemática del migrante en el mundo, esto es universal y, y, y no es algo temporal, ya, es algo que ha existido eh, todo, todo el tiempo, solo que últimamente hemos perdido esa conciencia de la... De la de la vida humana ¿no? de, del otro, que en este caso pues, es el, el Centroamericano, ¿no? que migra hacia Estados Unidos y que tiene que entrar obligatoriamente por nuestra frontera sur. Eh, por último, me gustaría invitar a que, o, o mencionar que, que esta exhibición va a estar en el, de, de, de aquí en el pues, eh, Termina en el mes de febrero, el 15 de febrero se desmonta esta exhibición en Cuchitá y se va al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y posteriormente al Museo de, de, de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Un refrán muy, muy mexicano, Barriero somos y Camino Andamos. Quien piense que no es migrante va a morir engañado. ...porque todos estamos caminando... ...y vamos a caminar... ...el día que nos volamos... ...ese día vamos a demostrar que éramos migrantes... ...y que desde que nacemos... ...empezamos a marchar por estas vías... ¿verdad? ...por las vías de la vida... ...y que si ahorita ellos... ...no, no se vienen, no se convienen, ...no se conviven por los migrantes... ...el día de mañana... ...cuando ellos se den cuenta... ...yo eh, les va a pedir cuenta también de eso... ...y habrán tenido una oportunidad muy importante de humanizar estos caminos de todos, la migración es tan natural como respirar.